Gaur bizkaiko metaleko helako delegatuak batzarra egin dugu, eta hau batez berresten dugu. Oso arroga udela egindako lanarekin, oso gustora mantendu degun koherentziarekin, baina fbm lortu du batasun sindikala apurtzea, eta ez dugu uste nahiko edukinik daudela mai gainean itxarmena sinatzeko. hoy los delegados y delegadas del metal la de bizkaia, hemos realizado nuestra asamblea, estamos muy orgullosas y orgullosos del trabajo realizado de estos meses de lucha. Desgraciadamente, FEM ha conseguido su objetivo, que es romper la unidad sindical, y consideramos que los contenidos no son suficientes para eh, acordar el convenio, y por lo tanto vamos a plantear nuestro no a la firma con estos contenidos. Taórtica Horrera, Betty Borrocada, Vide Bacarra.